Más de 300 artistas se presentarán en uno de los eventos artísticos y culturales más importantes del Ecuador. Se trata del Festival de Artes Vivas de Loja 2017, que se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, junto a la viceministra Andrea Nina y al director del Festival Patricio Vallejo, quienes detallaron los contenidos y actividades de esta, la segunda edición del festival. Este año Queremos ir por más, por la consolidación del festival y su posicionamiento internacional. Vamos a hacer también publicidad en Perú, lo vamos a hacer en Colombia. Creemos que hay que internacionalizar. Se tiene previsto 30 obras en escena, 10 géneros distintos, 10 escenarios, 14 grupos internacionales y 16 nacionales durante 11 días de programación. En la programación internacional... Nosotros vamos a eh, presentar al menos tres espectáculos, tres espectáculos internacionales que vienen de Europa y América Latina, obras que vienen de 10 países distintos con 100 artistas en escena. Previo al festival se implementará el Camino Aloja, en la que 12 grupos nacionales presentarán espectáculos en 12 ciudades del país, desde el 15 de octubre al 1 de noviembre. Con el fin de democratizar... La participación nacional hemos construido también el Camino Aloja, actividades culturales previas que tienen como objetivo fortalecer la producción artística nacional y ejecutar talleres de capacitación, formación artística. Tanto el proceso de selección de los artistas y grupos participantes para el festival y para la iniciativa El Camino Aloja se realizó mediante una convocatoria abierta a nivel nacional. Un comité conformado por tres expertos fue el encargado de seleccionar y se contó con un veedor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un mecanismo transparente, participativo, técnico, que nos permita... Eh... Mejorar los vínculos con los, con los actores y con los distintos grupos a nivel nacional. Para brindar las mejores condiciones urbanas y logísticas durante el festival, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha realizado coordinaciones interinstitucionales con el Ministerio de Turismo, el Municipio de Loja, la Gobernación de Loja, la Secretaría Nacional de Riesgos, TAME y operadoras turísticas locales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.